bienvenidos eh, a lo que son promesas y desencantos vivir en familia la familia es uno de los pilares de la convivencia un eje principal para el hábito y el aprendizaje del funcionamiento de las relaciones humanas en otras palabras es muy importante permanecer en familia Juan Pablo II manifiesta que la familia es más que cualquier otra realidad social el ambiente en que el hombre puede vivir por sí mismo a través de la entrega sincera de sí Dentro del matrimonio es la unión entre dos personas, se asume como una inicial vocación llena de promesas que cumple que después no se cumple. Muchas veces cuando nos vamos a casar, tanto el hombre como la mujer hacen un millón de promesas que luego en el transcurso del tiempo no cumple esas promesas que él ha realizado durante el noviazgo por lo parte las uniones libres o de parejas de hecho constituyen hoy una realidad social que pone de relieve hasta qué punto incluye el temor a los conflictos que puedan surgir en la relación con, convivencial como nos damos cuenta y ustedes también deben darse cuenta hoy en día ya no hay muchos matrimonios más bien hay lo que es unión libre que voy a ver cómo me va seis meses si me va bien para pensar en casarme y si no me va bien yo me separo y me busco otra pareja cosa que para mí personalmente no es, eh, no es lógico que se dé eso muchas veces dentro de lo que son los matrimonios las rupturas provocan graves daños a los hijos y al resto de la sociedad les afecta a los hijos en lo que es el rendimiento académico la alteración brusca en la conducta, desequilibrio psicológico, retraimiento o agresiones agresivas sin olvidar el temor que tiene hacia el nuevo padre o madre el que les toca vivir cuando los niños eh, pasan por esa etapa del divorcio de los de los papás muchas veces hay niños que cambian su manera de comportarse especialmente en lo que es la parte académica eh, bajo de calificaciones pasan, pasan reprimidos pasan tímidos no les gusta relacionarse con otras personas es muy importante que tanto el padre o la mamá con los que van a quedar los hijos estén, estén pendientes de esto de estos comportamientos para que les puedan ayudar a sus hijos las rupturas dentro del matrimonio será por diferentes causas o consecuencias. Una de ellas es la comunicación. Muchas veces dentro del matrimonio hay poca, comuni poca comunicación. No se sabe qué es lo que ha hecho eh, mi marido durante el día o qué es lo que ha hecho mi esposa durante el día. O no se comunican en cuanto a lo que son los problemas que tienen los hijos o qué es lo que se hace. Sí, es muy importante que exista comunicación dentro de la familia. Igual también pérdida de cariño. Hay tiempos que a veces los maridos se dan, se dan cuenta que no ha sido la mujer ideal o se da cuenta que nunca la ha querido que solamente ha sido una, una ilusión igual también se da por incompatibilidad de caracteres que el uno es más eh, más grosero que el otro es más, es más tranquilo o que el uno le gusta más ir a fiestas que el otro no le gusta fiestas entonces muchas veces eso se da dentro de la familia eh, para lo cual suceden muchas veces los divorcios otra también son las dificultades económicas. Dentro de las de dificultades económicas se da cuando, por ejemplo, el, el marido no consigue trabajo, no, no tienen cómo pagar las deudas, no tienen cómo pagar, cómo pagar el colegio, cómo pagar la escuela. O muchas veces porque la mujer gana más que el marido, igual, te da, igual también se dan estos problemas. Infidelidades, como ustedes bien saben, hoy en día se dan tanto infidelidades como eh, el hombre como la mujer. Los miedos igual también las manías, imposiciones, la falta de respeto, dentro de lo que es la falta de respeto, cuando ya se ha alzado la mano, cuando ya se da a gritos y todo, es más bien decir hasta aquí nomás y no llegar muchas veces a la, a la violencia o muchas veces a golpes, sí, y la rutina que es todos los días lo mismo, eh, lo mismo dentro del almuerzo, lo mismo dentro de lo que dentro de lo que incluye eh, la vida social, no se, van a, no se van a fiestas bueno es una rutina del trabajo a la casa y de la casa, de, y de la casa al trabajo eh, dentro de un lema que tiene chaques Piare manifiesta quien sufre solo sufre sobre todo en su alma considerando a los demás exceptos de penas y nadando en venturas si hubiera que buscar una palabra adecuada que sintetice el papel que tiene la familia en el campo de las relaciones humanas diríamos que es una escuela de formación como una función no solo administrativa sino también técnica donde encontramos planteamientos teóricos y multitud dinámicas para la práctica la familia es la primera escuela que debe tener nuestros hijos no tenemos que implantar valores no tenemos que implantar respeto para que nuestros hijos a lo largo de su vida cuando ellos también formen una familia sepa realmente convivir con la otra persona y mantener sus valores que le han dado a sus padres la familia no está compuesta únicamente por padres e hijos comprende otros familiares que están unidos a ellos por los distintos lazos de sangre como son los abuelos, como son los hermanos, como son los tíos, como son los sobrinos muchos creen que pueden seguir libres después de haber establecido un vínculo la persona descubre que no es libre para expresar por ejemplo su creencia religiosa y actuar conforme a la misma persona hay, hay matrimonios especialmente jóvenes que ya eh, han establecido un vínculo o una responsabilidad pero sin embargo ellos no lo asuman se van a fiestas se van como se dice de parranda con los, con, con los compañeros o sea como que piensan que siendo casados todavía tienen esa libertad que han tenido en la soltería o si no vemos que hay personas que por el, por el miedo a qué dirá el esposo no le manifiesta de qué, de qué religión es cuando dos personas deciden unir sus vidas en una edad temprana ambos han de enfrentarse a cambios sustanciales que van produciéndose en sí mismos como son la parte biológica la parte emocional intelectuales etcétera que tienen que realizar un notable esfuerzo para acomodarse a ellos la verdad es que en el seno de un hogar por una causa o por otra siempre termina por surgir la discusión no solamente en el hogar o en, o en la familia o en los matrimonios todo es felicidad también hay discusión muchas veces dis discusiones en la parte que no se ponen de acuerdo los papás o sino que a veces por la falta de la falta de la, la falta de comunicación, la, la, la parte económica, pero eso muchas veces hay que hablarlo, hay que tratar de ver qué es lo que está fallando y poder en esos fallos poder nosotros remediar para que nuestras familias puedan seguir adelante y no se vuelva como si ya en un caso en que ya es insoportable y se vayan al divorcio. Alguien nos tendría que enseñar el valor que encierra la sorpresa en la convivencia como se dice un lema sorpréndelo. como advierte Fernando Gielo, en donde dice no te acerques al prójimo con la rutina de siempre sorpréndelo. verás como entrega ojos dichosos y luego lejos de ti ya estarás tu, tu nombre eh, nosotros como, como esposas y también los, los esposos deben sorprender a las a, la, a las esposas o a los esposos ¿qué sé yo llevándoles un, una flor llevándoles un, cara, un, un caramelo que, que, que, que vea realmente que existe el amor de ellos y que no sea la rutina diaria que solo buenos días buenas tardes hasta mañana o hasta luego y nada más sino más bien cambiar por ejemplo eh, que rico a, a mi esposo le gusta tal menú le voy a hacer en la merienda cambiar todo eso sorprenderlo a nuestro marido sorprenderlo a nuestras esposas dentro del mundo de la pareja existen los conflictos por cuestiones tanto laborales que son frecuentes en nuestra sociedad nos resulta fácil hablar con franqueza las dificultades y las decepciones que aparecen en una relación. Es muy, es muy importante y a veces también vemos que, que siempre existen conflictos laborales, por ejemplo, en el momento que la, que les, que la esposa gana más, dire, más dinero o que la esposa tiene un, un puesto más alto que el hombre, siempre hay estas rencillas entre ellos, o sea, siempre pasa el machismo entre ellos que a veces es difícil es difícil solucionar estos, estos problemas si no tienen la madurez adecuada ninguno de los dos igual también es una característica de la familia normal que sus desvanencias no sean públicas que haga lo posible por no ir a sus conflictos y problemas hay a veces eh, especialmente malas mujercitas que cuando tenemos un problema con nuestros maridos corremos a, a contarle a nuestros vecinos o a veces a nuestros, a, a nuestros padres no digo que está mal pero muchas veces mejor sería tratar de nosotros solucionar esos problemas y ver cómo los podemos solucionar a ir contando a otras personas que tal vez nos digan consejos que nos pueden hacer daño o que nos hagan pensar cosas muy, muy diferentes dentro de lo que es un niño que crece en un ambiente hostil y violento se procede a ese mismo modelo con los demás la convivencia en el hogar solo puede estar fundamentada en el cariño la, confi la confianza la lealtad y la, la honestidad y la firmeza cuando el niño ve violencia en la familia ¿qué es lo que él va a hacer con el, con el tiempo igualmente va a tener eh, va a ser violento tanto en la escuela o en el colegio o en la universidad y muchas veces cuando ya se casan igual se vuelven violentos con las mujeres porque ellos han visto en el transcurso de su vida han visto, han visto violencia intrafamiliar Qué es lo que nos dice juan pablo II: la potencial riqueza constituida por cada hombre que nace y crece en la familia es asumida responsablemente de modo de que no degenere ni se pierda sino que se realice en una humanidad cada vez más madura esto es también un dinamismo de reciprocidad en el cual los padres educadores son a su vez educados en el cierto modo maestros de humanidad de sus propios hijos lo aprenden de ellos, como les dije anteriormente nuestros primeros maestros son nuestros padres hasta aquí hemos terminado con este tema nos vemos en una próxima oportunidad gracias